Freddy ¡Ridiogu! ¡Guayu! ¡Oh! ¡Mira ese Freddy! ¡Ese Freddy, bueno! ¡Vamos! Que no lo hemos visto nunca, eh, El e Mira Bobby, tiene cinco años ya el Bobby Mira La florecita de la mamá Las figuritas del todo a 100 el a jugar madre de dios atención Ero, Ero, Ero, Ero, Ero, Ero,